Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal eh, Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur eh, Hoy me corté el pelo y me lo dejé como la weá, lo sé, pero no, lo, me, no me lo tienen que recordar, muchas gracias Me había olvidado que era youtuber y que tenía que grabar como estas cosas porque yo dije, ah, voy a grabar video hoy día Y fue como, eh, hola, eh, y me acabo de acordar Vamos a ir a un restaurante que vende como comida latina Y que por el especial de la independencia, las fiestas patrias, van a hacer empanaditas y algunas otras cositas y además vamos a celebrar aunque ya lo celebramos pero como que a esta mujer le encanta celebrar la vida cosa que a mí también me gusta eh, vamos a celebrar nuevamente el cumpleaños de Nalu una gran amiga, una persona a la que quiero mucho mucho mucho eh, me llegué un poco antes a De. Eh, pasé a comprar su regalo le compré una tortita que no sé si vaya a ser sorpresa a esta altura ya porque como que eh, no sé, como que estas cosas no funcionan mucho así que y le pedí a otras amigas que si podían comprar como unos platos, utensilios, etcétera porque obviamente eh, para hacer como todo más cómodo y no molestar al dueño del restaurante al que vamos a ir eh, las chicas, que está Clau también Está Jason, si no me equivoco Y hay otra amiga más están en la calle de allá eh, ¿Qué les puedo contar? Bueno, estoy acá, estamos en Hongde Hoy que me gusta eso, sé que me gusta Últimamente tengo como una, un, una adicción Así como por las cosas trash Así como me gusta mucho todo lo que sea muy trash Ya, yeah, pero como le iba diciendo Estoy acá en Hongde oye, si me va la onda Soy tan diverso, hoy perdón, me acabo de atravesar Y yo estaban tomando una foto, soy lo peor del mundo eh, ¿Cuánto? Mira, llevo dos minutos y no he dicho nada productivo, pero bueno eh, La onda, es que, bueno, yo sufro de eso de que se me va la onda mucho Pero ya, en resumen Tengo al final la torta, eh, corrí mucho porque Dije, hoy oh, es que voy a llegar tarde y todo, y que, que al final tanto todas Así que como que, what the fuck me explicas Y eh, eso, pues Quiero aprovechar de desearles también a todos los que me estén viendo tanto de Chile como de México también, que sé que también estuvieron de celebración de su independencia y de sus fiestas patrias, bueno, en Chile también, ya sabemos que el 18 de septiembre se celebra el primer día de la Junta Nacional, no la independencia en sí, porque, por si que no lo sabían, la independencia en sí se conmemora el 5 de abril con el abrazo de Maipú, 1818, y eh, eso no significa que Chile haya sido automáticamente independiente porque en el sur de Chile siguieron eh, las resistencias españolas eh, combatiendo este movimiento independiente independentista. ¿Qué? ¿Qué? recording. Actually, like doing a video. Llegó nuestra Cinderella cumpleañera, Cinderella cumpleañera. My sweet 16! <laughs> 15! 15! No. Yeah. I gave 15 already! Yeah! <laughs> <laughs> De hecho, le cinco velas porque, o sea, le Oh, hola, hola. Like, no, this have, um, <laughs> uh, Content creator time! I like content creator It's so cute! It's so fluffy! <laughs> But he became bigger. Yeah, now he's like. Big. Really? How old? It looks like a like a dog. Yeah, yeah, yeah! like. Yeah. La de pino okay. Cada caso de camaro la dejamos de queso bien Oh, oh gracias. Gracias. Okay. Gracias. gracias Hola, vamos a volver al mukbang but, but Like, do you need help? Do you know? Oh. Yeah. Yeah. No. They always play his ball. Wow. Uh, the, the, the song for yeah. the dancing oh. the El El El cinto cinto. Every Pino. Pino es Oh, Pino. Pino is cualquiera, verdad? No, oh, sí. oh my god. I've never seen that before. Don't say anything. <laughs> me salió una pasa. <laughs> Ok Uy, <risa> oh, me pedí un mojito porque no había terremoto Yo quería terremoto, pero no importa Mojito acá, ahora eh, y... Eh, oye, esta empanada está pero weón Loco así Sí, se nota que la... <risa> voy a agarrar la mía, voy a agarrar ¿A No, no, no, no Se nota ahí que se hecha por mano la tina oh, okay. ¿Cómo está la empanada? ¿Me la tragué? <risa> sí Maravilloso Está oh, buena Acá, ¿cómo está la... ¿Qué están comiendo? Cuéntenos. Están comiendo con menestra, menestra. Y todos saving the planet. básicamente salvando is planeta. ¿Cómo es eso? ¡Feliz cumpleaños bonita! Ahora aquí tiene problemas como para prender la vela porque corre un viento. Hoy se escucha cueca de fondo, me encanta. ¡Feliz! ¡Feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, Aloha! ¡Que lo no cumpla feliz! ¡Uh! ¡Selichuka, hamida! ¡Seguichuca, Hamida! ¡Hey! ¡Mira! ¡Sopla, sopla! ¡Oh, deseo, deseo! no deseo! deseo! ¡Listo! ¡Ya!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 Como pueden ver, así como en el video, eh, se levantó la cuarentena, de comillas pero obviamente ya se empezaron a fijar que hay gente usando su mascarilla o manteniéndose la distancia con las demás personas. Entonces, da poco, da poco, da poco vamos mejorando todo esto. Pero de todas formas, aquí feliz eh, de, de ver a mi amigos, que es lo más importante tomamos fotitos y ahora vamos a ver. Me dan, aquí está la foto de cumpleañera. Oh my god, it's so cute. Déjame quitarse yo. Day. I maybe we are going to take yeah, just take a picture. Yeah, just take a picture. Hola, ¿cómo están? Eh, me ven con otra ropa porque es domingo, ayer era sábado, porque hoy es domingo, entonces ayer era sábado. Oye, la luna se ve muy genial, se ve muy salormón, así como que la luz de la luna. Brille, mi amor. Voy camino a un lugar que les voy a mostrar ahora. Que estoy seguro que se van a sorprender mucho. Y van a decir así como Chivo, realmente eres muy gordo. Pero no importa. Así. La vida es para comer, disfrutar, bailar. Y eh, como dicen por ahí, eh, no sé, nada. Eh, andamos en bicicleta po. me gusta andar en bicicleta la cam me metió en esto de la bicicleta urbana de arrendar bicicleta eh, porque una tener bicicleta imposible ah, pero bien genial así que eso vamos a... <risa> nuevamente nuevamente estamos nuevamente en casa latina y ahí atrás conmemorando el 18 de septiembre el día de la patria ya, espero que no hay primera sin segunda <ríe> Así es Vamos a comer empanadas de nuevo Porque lo amerita ¿Qué comiste? Cuéntanos ¿Qué no me comí? Me comí una empanada ¿Una? Un sí, yo era una ah. Fui la mitad de la chiquitita Una empanada de pino Un choripancito Un pastel de choclo Que todas eran porciones chiquititas ¿Qué más? Estaba Un piqueo con cositas. Ahí no queda nada. Piqueo le llaman que es como um, unas tablitas como con carnecitas y papitas y um, algunas cositas. ¿Un comer este? Sí, como sírvese <risas> nomás. Sírvese. Y yo pedí tres empanadas. O sea, mira, las dejamos pagar Yo de, como vieron, eh, vine ayer. Y aproveché de dejar pagado lo de hoy día. Y pero el dueño nos dice que todo agotado, todo agotado, todo agotado, que vendieron en tres días, o sea, vendieron en un día la empanada que tenían para los tres días me falta como el dulcecito, como un postrecito podría ser, así que eso pues, nos vemos oye, me da mucha risa algo porque eh, están tocando a Marco Antonio Solí, así como música de fondo, en the background y me doy cuenta de que me hace muchas de las canciones de Marco Antonio Solí y el frío de tu cuerpo pregunta no, por es que mí me y no me sé, sé dónde estás. Ah. para eh, no, dejar mi casa fritura. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Con esta linda vista vamos a despedir. <risa> Con esta linda vista vamos a despedir el video. Espero que les haya gustado. Um, y eso, nos vemos en un próximo video. Se nos cuidan y nos vemos para la próxima. Ok. Año. <laughs> Eso nos vemos. Bye bye.